ver las competencias clave. ¡Hola! Bienvenidos todos a un nuevo programa de... El proyecto Edia en mi jardín. ¡Competencias sin fin! Hoy vamos a aprender a cultivar a alumnos competentes en nuestra práctica diaria de aula. Efectivamente, vamos a ver lo que podemos hacer para que nuestro alumnado adquiera las competencias clave en nuestras clases. Así podremos criar... Plantas frondosas y competentes a lo largo de todo su ciclo de vida. Uh -huh. Y que sepan aplicar sus conocimientos a situaciones concretas. Muy bien, ¿por dónde empezar? Pues lo primero que necesitamos es tener a mano un bonito esqueje de alumno o alumna. ¡Pero qué mono! Ay, bueno, pues vamos a plantarlo. Lo primero que necesitamos es añadir competencias sociales y cívicas, porque aquí es donde nuestro esqueje va a echar raíces y necesita aprender a relacionarse de una forma asertiva con el sustrato. Efectivamente. El segundo paso es abonar cada día con un poquito de competencia lingüística. Debemos cuidar los contextos comunicativos, la expresión oral y escrita, así como la comprensión y, muy importante, el acceso crítico a las fuentes de información. Uh -huh. Efectivamente. Además, también le vamos a añadir ...competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología... ...para que aprendan a aplicar sus conocimientos matemáticos y científicos... ...a situaciones de la vida real... ...y también fomentar el pensamiento lógico, el pensamiento espacial... ...su representación, el método científico... ...y que sepan aplicarlo en problemas que les vayan surgiendo... ...por ejemplo... ...una plaga... No... ...de bichitos... ¡Uah! Oh, quita... Bueno... Estamos haciendo todo lo posible para criar un esqueje saludable. Pero queremos seguramente que nuestro esqueje pase a ser plantita. Para dar ese paso es muy importante regar cada día con aprender a aprender. Iniciarse en el esfuerzo diario y persistir en él, ¿verdad? Pero sin ahogar, pasito a pasito. Uh -huh. Y además también vamos a querer que aprendan a guiarse a sí mismos. Entonces, le tenemos que utilizar, le tenemos que ayudar utilizando el sentido de la iniciativa y el, y el espíritu emprendedor. De forma que así nuestra plantita pueda hacer sus propios proyectos, pasar de las ideas a los hechos, a los actos, asumir eh, riesgos, potenciar su creatividad... Bueno, estamos creando una plantita muy saludable y fuerte, pero además queremos evitar todo riesgo de exclusión social. ¿A que sí? Para ello debemos envolver todo lo anterior en competencia digital. Bueno, bueno, qué bonita nos está quedando. Uh -huh. ¿Mm? Y por último, y no menos importante, tenemos que añadir un poquito de conciencia y expresiones culturales, porque el objetivo es que nuestra plantita aprenda a expresarse y a valorar el arte. Sí, es verdad. hay que hablarle a las plantas, decirles cosas bonitas, mm. nada negativo. Preciosa, chiqui. Bueno, y dicho todo esto, ¿cómo tenemos que hacer en nuestra práctica diaria de aula? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es todo de lo que hemos hablado incorporarlo a nuestra clase de una forma planificada y continua. Por ejemplo, si queremos que nuestra plantita crezca con todas estas competencias desarrolladas de una manera equilibrada, las plantitas deben crear, no solo reproducir lo que se ha explicado en el aula, ellas deben crear sus propias producciones. Uh -huh. Además, también tienen que colaborar con otras plantitas del entorno, trabajar en equipo, relacionarse con otros, hacer trabajo cooperativo… Perfecto, así como reflexionar. ¿Cómo podemos potenciar, reflexionar en el día a día? Bueno, pues utilizando los diarios de aprendizaje para la metacognición en el alumnado. Bueno, y ya veis, con todo lo que os hemos contado, mirad qué bonita nos está quedando. Está creciendo muchísimo. Muy bonita y muy competente. ¡Súper competente! Perfecta. Bueno, pues nada, ¿te parece que le pongamos un poco de conciencia a expresiones culturales? Vale, vamos a ver qué tal. I yeah. yeah. yeah.